Mi nombre es Mario Vázquez, soy ecuatoriano, he llegado aquí hace 23 años. Eh, pertenezco a la asociación Huancavilca del Amazonas, una asociación de colectivo inmigrante. Eh, es una asociación multicultural en la cual pues, eh, durante todas sus, eh, sus actuaciones eh, gestiona el Banco de Alimentos, que es una organización de ayuda para las personas más necesitadas para las personas vulnerables y para el colectivo que más lo necesita en estos momentos. Formo parte de esta, de esta asociación en vista de las necesidades que crecen todos los días, las necesidades que tiene cada, cada familia, cada persona, y en vista de no tener pues, un lugar donde poder acudir cuando uno tiene alguna necesidad inmediata. Cuando uno al menos es eh, recién llegado, crecen las necesidades, crece la angustia de no saber dónde ir. En ese lapso nació la asociación. En estos 23 años, por ahí, por el año 2005, en cuanto empezó a llegar pues, una gran cantidad de población inmigrante desde América, eh, y en vista de las necesidades de que la mayoría estaba sin papeles y para trabajar era un poquito difícil, desde ahí gestionamos el Banco de Alimentos eh, hasta el día de hoy. Se atiende a cerca de 1.300 familias. Hoy mismo estamos eh, preocupados por la situación, porque es posible que lleguemos a cerca de 1.600 a 1.700 familias de Veras y la comarca de diferentes pueblos. La población de acogida eh, nos ha recibido muy bien y cada día que pasa, en pri en primero eh, había un poco de nerviosismo por conocerlo de afuera porque es lógico que no sabemos eh, la persona que va llegando qué prejuicios puede tener, sin embargo a lo largo de todos estos años eh, hemos ido concienciando un poquito al colectivo venidero para que pueda adaptarse a la sociedad de acogida. Los pues veo a los jóvenes más concientizados en conocer a los nuevos jóvenes que vienen a sus institutos y a los colegios. Pues veo una gran amistad, yo creo que se van integrando mejor a la vida diaria. Bueno, me, me he sentido muy bien porque he compartido y conocido también eh, muchas anécdotas y he conocido otros colectivos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 los jóvenes se han concientizado realmente de esa necesidad que hay. Conocen más de fondo, eh, cuando se les cuenta un poquito de las experiencias que se vienen viviendo afuera, sí. Que se impliquen un poquito más, que escuchen a las personas que también vienen de afuera, de aquellos necesitados. No es eh, tan agradable ver que estén pintando un parque o estén cambiando una acera cada año también es importante ver en qué forma vienen sus familias, las familias de su pueblo que necesitan ayuda y pedirles que escuchen un poquito más.